señores, ustedes recordarán, mientras le hace una llamada a un amigo, lo que pasó en el programa de, del sábado pasado, de domingo, eh, fíjate gana con el pachá, que ande la domingo y el pachá, entonces fíjate gana con el pachá, lamentablemente nuestro amigo John Berry, eh, nuestro amigo John Berry, eh, tuvo un altercado, ya o sea, lo tenemos apar... en línea, no tenemos, ¿Tenemos a John Berry en línea, buenas tardes, buenas tardes John Berry, Buenas tardes a todo San Francisco de Macorís, Cibao, a todo ese público que diariamente se dan cita con ustedes. Soy de ustedes. John Berry, eh, te queremos preguntar, eh, porque tenemos algunas eh, inquietudes sobre lo que pasó el sábado, pero antes de todo, John Berry, queremos eh, preguntarte, ¿qué tú opinas que va a decir Leonel Fernández hoy en la noche? ¿Se va o se queda? Yo creo que todavía no está en que el doctor Leonel Fernández... Eh, hable hasta ahora, pero voy a decirle que él se va, él va a estar por un grupo de partido denominado Junto Podemos, sí. es decir, estará representado por el bloque institucional de mi primo José Francisco Peñaguaba, él será candidato de la Fuerza Nacional Progresista, será eh, candidato del Partido Humanista, será precandidato de unas nueve fuerzas y movimientos. Eh, que, que, que le van a apoyar, porque la ley dice que, que él se puede inscribir porque él no es él fue precandidato, no candidato. Entonces esto pone en eh, al PLD en, en una balanza difícil. Nosotros que conocemos este matiz político, que conocemos de divisiones partidarias, todo el país debe saber que dividido no pueden ganar. Que están hablando de Leonel Fernández, en el litoral del presidente lombrina, en vez de bien están haciendo mal, porque porque tú estás humillando a quien puede traerte la derrota para ganar, hay que ser político, para hacerte perder, no tiene que ser político, es posible, John Berry que esto se dé, la constitución lo permite, si sí, la constitución pero claro que lo van a hacer, además que eso es un bajadero, es el bajadero que puede de que la crisis eh, eh, eh, electoral no siga porque mire el leonel fernández indiscutiblemente que todo el mundo sabe que yo no me interesaba que él ganara pero tengo que decir no pero como de no, eh, eh, te digo yo aposté a gonzález por mi amistad con danilo okay. porque yo estoy claro que el líder es danilo no gonzalo okay. esto es como el pleito de un león con un chivo que todos los días tú presentes el espectáculo pero tiene que comprar un chivo todos los días porque el solo come no, no te entiendo. Entonces, eh, estas fuerzas, ahora, mira mira cómo tú tienes que, cómo, cómo el país tiene que ver. Ahora son tres fuerzas. Hay dos que se van a unificar en contra de una. Tú me dices a mí, si queda Luis y, y Gonzalo, el grupo de los ¿a quién va a apoyar? ¿A Gonzalo? A Luis. Eh, Berry, ¿tú crees que los candidatos que ya ganaron plaza, por ejemplo, Felipe Bautista, Abel Martínez? Dionis, eh, de Dionis, Dionis Sánchez que son sí. de, de la facción de Leonel ¿se van a ir con Leonel Fernández? No, no ellos en su corazón va a estar con Leonel y van a estar ahí porque acuérdate que las, las elecciones municipales son en febrero y las congresionales son juntas entonces tú le dirás a la gente en el PLD voten por mí pero la presidencial voten por Leonel eso es lo que va a pasar ¿por qué? porque tú no le puedes quitarle la candidatura entonces, Leonel sería un tonto estúpido si le dice a todos ellos renuncie y dejen esas plazas. Porque yo esto lo vengo diciendo en mi programa diario. Señores, el, el hablar de política en televisión, el ser analista es tu poder visualizar el futuro. Yo sabía que esa división venía porque el doctor Leonel Fernández está encuerdado. Y yo no sé quién le ha dicho a mi presidente que Gonzalo gana sin, sin, sin Leonel. O sea, yo no sé quién ha dicho eso. Gonzalo un 48, Gonzalo con el Senado, con la Cámara de Diputados con el Comité Político, con el Comité Central con todos los ministros, y este es un hombre solo, destrozado de un lado de la esquina, tú le llevas un punto, entonces eso hay que sopesarlo, están bloqueando hermano, óyeme, están bloqueando, y eso lo va a sacar del poder. John Berry puede ser cierto que esos candidatos puede ser una A sobre la manga como dicen para Leonel y te pones, si está bien, eh, Gonzalo, yo te voy a apoyar. Después que gane el de Santiago nuevamente, ¿qué va a pasar? A ver Martínez, ¿qué va a pasar cuando a ver, gane en febrero su, su candidatura? Ya yo soy el alcalde dime, es eh, por Lionel, voten por Lionel. Por, porque son diferentes. Ahora, si las elecciones fueran el mismo día todas, tú dijeras, no hay, no hay que hacer. Es que eso es de ventaja para el grupo del presidente. ¿Por, por qué? Porque tú estás aquí cuando personas que ganaron, no van a entregar su candidatura. Porque no. dice la nueva ley de partido que si tú te vas, tienes que entregar la candidatura al partido que tú ganaste. Muy bien, gracias Yo, Mary. por eso. Yo, Mary, eh, tú sabes que nosotros te llamamos porque eh, en, en, en el programa anterior eh, vimos lo que pasó en el programa de Pegate y Gana con el Pachá. Nosotros decíamos... Sí, ah, que bueno. Tienes? Nosotros entendíamos y que te conocemos como amigo de nosotros y, y una persona que ya sí. no lo conoce, decíamos... Yo sé que John Berry tal vez vio, sabe, que tal vez cometió un error, tú sabes. que, que sí, yo... yo, de, es, es, de, yo es de grande eh, reconocer. Reconocido. ¿Tú no crees que tal vez... No, ya... Yo reconozco. Oye, ¿quiere que te diga? Yo pedí perdón al país. Porque Pachá, que poco sirve ese tipo, porque el que no sirve es Pachá. Porque, porque Pachá había planificado esto con esa joven sin hablar conmigo. Yo no necesito ese tipo de sonido que va en detrimento de mi carrera. Entonces, yo estoy eh, yo estoy eh, tratando un tema y ella sabiendo que no me gusta que me interrumpa, porque por eso yo saqué a la condesa. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a discusiones entre o sea, tú hombres, sacaste a la no Condesa. Nada. yo, claro, yo que la condesa no podía estar ahí. ¿Por qué no podía estar? Porque en las redes me atacaba, porque yo me la comía. Porque es que todo, cuando tú estás en una discusión eh, política entre ya y damas, ya cualquier eh, tono que tú subas va en perjuicio de la dama y esa muchacha no sabe de política, esa muchacha ha, ha hecho varios escándalos conmigo, recuerda la vez que dijo que yo me robaba la funda, okay. que yo fui con la mocha, todo el del mediodía fue pero con tú, ella. Pero tú no crees, John Berry, que tal vez eh, te hiciste un poquito cuando le agarraste el micrófono, tú sabes. No, yo le fui a quitar el micrófono, yo le fui a quitar el micrófono y ella me la el micrófono. Se vio feo ese no fue que yo, No fue rama. Yo sé, yo, óyeme, yo me daba con mis hijos, me da vergüenza con todo porque eh, eh, eh, me han llamado no, el único programa que yo he hablado de esto ahí está Dios, es en el de ustedes porque, porque eso es algo que me dio duro no, no, y Entonces, sabemos que tú me eres, eres y lo estoy que... diciendo yo acabo de renunciar de ese programa de Pachá porque Pachá hay? es un busca sonido es una bocina y de verdad que siendo mi compadre abusó de mi carrera, cosa que no con la perdón padre. Ya por Don último, Belli. John Berry, por último, Bellanera Quiero tiene una pregunta para ti. ¿Qué hay de esa acusación que se te hizo de que posiblemente consumas algún tipo? Vas a demandar. Vas a demandar sí. en este caso porque no, es algo difamatorio. No, yo, yo le mandé un antidoping de Amadita. Tú sabes que aquí el único laboratorio que te dice las cosas como son es Amadita, ¿verdad? Ok. Eh, entonces yo respondo con una. Ahora yo quiero que ella se haga la de ella. Que ahí. me dice que no se la puede hacer porque está débil estos días. John Berry, gracias de verdad. Gracias. gracias hermano, Esperamos gracias. Esperamos que vuelva a pasar Francisco. Esperamos que vuelva a pasar Francisco. Esperamos verte pronto. Muchísimas gracias, gracias John Berry. Ya nuestro invitado <ríe> está aquí con nosotros, señores, que, en el estudio tenemos boleta para ustedes también, fuera parte de verdad, Génesis. sí, eh, vamos de, de una vez con el corte que tenemos al invitado de, de nosotros aquí y luego del invitado vamos a regalar la boleta para ver el partido.